A partir de nuestros valores y creencias solemos tomar decisiones y evaluar las conductas propias y de otras personas, como deseables o indeseables. Esto influye directamente en nuestra sexualidad. Al igual que las normas sociales, los valores los aprendemos desde nuestra niñez. ...por influencia de nuestras familias y son reforzados en las instituciones sociales... ...como la religión, la escuela, los grupos de amigas o amigos. Por ello, cuando hablamos de sexualidad, debemos invitar a la gente a que reflexione sobre sus valores... ...revisando si estos apoyan los intereses de la humanidad, como el respeto, la inclusión y la igualdad. Tenemos que reconocer que hay diferentes sistemas de valores y deben ser respetados... Una forma de poner en práctica estos valores es a través de los derechos humanos, como parte de los mismos tenemos los derechos sexuales y reproductivos, los cuales promueven entre otros temas la importancia de que las personas puedan vivir su sexualidad sin presiones ni violencias, que no se les discrimine por su orientación sexual, raza, género o ninguna otra causa que puedan decidir si desean tener o no hijas o hijos, así como favorecer el acceso a la información y a los diferentes métodos anticonceptivos, de forma gratuita y al igual conocer diversas formas para cuidar y disfrutar su cuerpo. Recuerda, conocer tus derechos y tus valores te permite poder ponerlos en marcha, lo que te ayudará a vivir y favorecer que otras personas vivan su sexualidad de forma plena.